Hace un ratito contábamos el mensaje que nos llegaba Claro, Marte se había comunicado con nosotros Se hizo atender en el hospital Padilla me, Nos contó que la situación es bastante desbordante en el hospital Y digo, bueno, pero tanto eh, como la atención en los pasillos Mucha gente con respecto al dengue haciendo consultas eh, En fin, nos mostró como un panorama muy difícil Digo, de, Bueno, queremos consultar realmente a alguna autoridad que nos, que nos ayude un poco para llevar tranquilidad Y decir, bueno, sí, se están trabajando y mucho Pero uh -huh. tranquilos por eso ya está en comunicación telefónica la doctora María José Alacio, uh -huh. subdirectora del Hospital Padilla. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás Naomi? ¿Cómo estás Carlos? Buen día a toda la a toda la audiencia. Muchas gracias, Estoy como bien. siempre, por hacerse un minutito no, en medio favor. de todo lo que sucede, sí. eh, el agradecimiento claro, como siempre eh. y, y el, no, <risa> también el pedido de disculpas. No, no, y gracias, gracias a ustedes también porque es importante, ustedes nos ayuda mucho llegar a llegar a toda la población y por ahí despejar dudas, así que la, los agradecidos somos nosotros. ¿Qué está pasando, doctora, en, en el Hospital Padilla puntualmente, mm. que es este mensaje que, que nos llega? Entre otros, claro. Entre otros, sí. eh, sobre sí, sí. la cantidad de vecinos, de vecinas que se acercan por eh, síntomas compatibles aparentemente con dengue, ¿está tan desbordada la situación como nos plantean? Eh, lo, la realidad es que bueno, en todo el sistema viene pasando por ahí lo que han podido observar muchas personas en el Padilla está pasando en la mayoría de los efectores que sí aumentó mucho la demanda eh, hay muchas personas que se están acercando con síntomas de dengue, con diagnóstico de dengue buscando atención eh, y se está pudiendo dar respuesta por ahí a veces con algunas pequeñas demoras y, y demás por el, el volumen de, de personas que concurren acá particularmente al hospital para darles una idea nosotros en estos últimos 15 días eh, hemos llevado al 100%, hemos duplicado la consulta, normalmente veíamos en la guardia 200 pacientes, hemos llegado casi a 500 eh, y este exceso digamos, de, de personas que se han atendido tienen que ver con eh, pacientes con síndrome febril y clínica compatible con dengue. Entonces sí es real que hay un aumento muy importante en, a nivel, les insisto, de todo el sistema. ...pero bueno, particularmente yo les voy a hablar desde el hospital... Eh, ...de la consulta por dengue... ...y les escuchaba que por ahí la, la, lo que planteaba... ...esta persona que les mandaba un mensaje... ...el tema de la atención en, en los pasillos... Uh -huh. ...en realidad no es atención en los pasillos... ...nosotros lo que, lo que hicimos en la sala de espera de la guardia... ...por la entrada sobre la valle... ...es hacer como una posta de hidratación... Uh -huh. ...lo más importante por ahí en las personas que consultan... ...y que tienen síntomas de deshidratación... ...que es lo que más los complica habitualmente... Es la necesidad de algunas horas de recibir un suerito a e hidratarse por bien venosa, Que eso los mejora mucho y ayuda a que puedan volver a sus casas bien. Entonces si están en la zona de lo que es la sala de espera Hemos puesto 40 sillones para que puedan estar cómodos Y podamos hacer ahí esta posta de hidratación y después poder darles el alta Entonces, Lo, lo real no es que haya atención en los pasillos Las personas se atienden en los consultorios de guardia y por ahí está este, esta indicación de la hidratación. Sí, se está haciendo en el área que se ha, digamos, hemos designado aquí en el hospital, en lo que es sala de espera. Entonces, sí, si querés, parece un pasillo, pero es sala de espera y las personas están contenidas, están están tratadas y en general eh, están hidratándose. Bien, bien. Así que, no es que la revisación sí. se hace en el pasillo claro, claro. porque no hay no, lugar. para o... nada, para nada. Eh, en este momento nosotros particularmente en el hospital estamos en plena, en plena obra, en la guardia, así que hay algunas incomodidades, pero de cualquier manera tenemos activos tres consultorios que están pudiendo dar respuesta a los pacientes que vienen por guardia, incluso hemos habilitado consultorios externos en la parte, digamos, en el sector de Alberdi, donde también estamos recibiendo pacientes y atendiéndolos como corresponde, en el consultorio con toda la intimidad del, de la consulta en el consultorio en sí. Así que por ahí lo que está pasando, esto de, de pasillo que se, se malinterpreta, eh, tiene que ver más con esta posta de hidratación que hemos, hemos dispuesto para poder dar más respuesta, ¿no? Uh -huh. Porque si sí, nos quedamos cortos con el espacio. Doctora, ahora se encuentra con esta emergencia sí. que es el dengue, ya han pasado ustedes también por, por el trabajo con el COVID, ¿tienen personal para poder abastecer a todos? Sí, la verdad que estamos, viste, haciéndonos un poco chicle en ese ¿Sí? sentido, porque ah, okay. eh, al margen de que eh, la guardia da respuesta a todas las otras patologías, ahora se sumó dengue. Entonces, bueno, justamente por eso es que hemos hemos propuesto esto de que parte de, del equipo eh, de, de salud también, desde la, la por ahí los, los profesionales que atienden salas y demás que no están en guardia, puedan colaborar y hacer consultorio, como para un poquito, este, liberar la, a, la, a la gente de la guardia porque estamos recibiendo un promedio entre 150 y 180 pacientes por día solo con el diagnóstico o la sospecha de dengue así que sí, tuvimos tuvimos que adaptarnos y acomodarnos como bueno, ya nos pasó con COVID y, uh -huh. y ya también hemos tenido la experiencia con dengue en el 2020 Doctora, lo último y pasa a ser más sí. una cuestión eh, técnica si se quiere, independientemente de la situación del hospital, que sea como un mensaje para la población, si yo tengo síntomas sí y sí. me voy a acercar a, eh, a, al hospital, al centro de salud más cercano. Eh, ¿Tengo que utilizar barbijo? ¿En ese momento contagio? ¿Cuáles son las medidas que tendría que tomar de seguridad hasta que se confirme o no si tengo o no tengo dengue? Bueno, buenísima tu, tu pregunta y tu observación, Naomi. Sí, eh, también hay casos activos de COVID, así que sí, siempre que se ingresa al hospital o a cualquier centro de salud, los lineamientos del ministerio son el uso de barbijo, así que todas las personas tienen que venir con barbijo, y si eh, estamos con síntomas de dengue, también el uso de repelente, ¿no? Mm. Eh, porque, bueno, eh, sabemos que si la persona está con fiebre, y está en periodo de, de viremia, el virus activo, dando vueltas, tiene altas chances de que si lo pica un mosquito, ese mosquito siga contagiando. Entonces, sí, con con repelente, con el uso de repelente, nosotros en el, en el hospital estamos recibiendo... este ...repelentes que podemos entregarle a las personas que no tienen posibilidad de comprarlo... ...pero bueno, sí es importante esto... ...y, y si un poquito de paciencia, mm. somos empáticos, sabemos que genera mucho dolor... ...las personas vienen con fiebre, con mucho dolor, con mucho compromiso del Estado General... ...tratamos de lo más rápido posible asistirlos, pero bueno, siempre hay espacios de demora... ...por ahí entre un laboratorio que se pide o esto, que necesitan hidratación y se quedan unas horitas hidratándose... Así que sí, barbijo buenísimo, repelente y, y, y paciencia. Paciencia porque vamos a atender, en el caso del país y de todo el sistema, a todas las personas que se acerquen. Obviamente que si hacemos un sistema de triage, de ver las personas que están más graves, por supuesto que tienen prioridad, y las que no están tan graves, bueno, siguen el circuito habitual. Pero a todo el mundo estamos dándole respuestas a nivel de todo el sistema, ¿no? Doctora, además está agradecerle, no solo los minutos sí. con nosotros, sino todo la labor en, en su figura a todos los trabajadores y profesionales de la salud que cuentan con nosotros siempre, que haya que aclarar algo y si no, nosotros vamos a estar molestando primero. No, por favor, de vuelta a los agradecidos nosotros porque ustedes, como te decía, nos ayudan siempre a, a llegar a, a, a toda la comunidad y estamos aquí siempre para, para dar respuesta y ayudar. Así que gracias. gracias. Muchas gracias. gracias.